Hola amigos, pensaba que no en línea porque ya me ha pasado tres veces, que subo no subo, o subo, justamente desde la webcam, porque todavía las herramientas que me ha dado YouTube, pues son muy buenas, pero no tengo cámara para poder subir yo mis vídeos, no tengo para subir mis vídeos, pues lo que tengo que hacer es hacerlo por webcam. Bueno, como subí se expliqué la última vez ya está en el autófono de medicina como veis el cuarto perde, se ha arreglado toda la luz sí, toda la luz por fin la sí, medicina no lo dejó todo pero yo lo que vengo a deciros es que a partir de hoy más adelante voy a ir subiendo mi tutorial, mi tutorial, ¿vale? video tutoriales tutoriales no que con la tenéis. y subirlos para que vosotros los veáis, los juzguéis y penséis a ver si puedo seguir para esto o no puedo seguir para esto porque en fin, lo que haceréis es acudiar y darme la oportunidad de ser una persona que sigo para estar en este cargo, ¿Y vosotros No, yo, yo en fin, lo único que hago es poner la cara y quité cuatro tonterías. Como que soy de Barcelona, me soy de Mita me gusta mucho el chocolate, si es con nata mejor. Eh, y que tiran más de tetas que dos carretas. Lo que digo, yo no me voy a fijar en mi, mis youtubers, en sus vídeos. No me voy a fijar en nada, de nada, de nada. Solo voy a decir lo mismo. Lo mismo es, pues, que. Pues eso, que. Que voy a los no mis suicidios. Y a quien si le guste, bien. Y a quien no le guste, bien. Y si también, pero a quien no le guste, pues que no lo mire ¿no? Por eso está. aquí el tema. Y bueno. Dicho esto voy a intentar mejorar lo de, lo de esto con las herramientas, con las camaradas de YouTube para poder arreglar esto y poder subir muchos más vídeos y esperar un poco para comprarme una cámara, una buena cámara y subir vídeos reales hechos con I y calles. Eh, a a más distancia no así que me subió la cabezota y mm, hacerlo como se tienen que hacer. Ahora ya os digo que estoy con la webcam y con la webcam pues un rollo me felizita mucho y, y y no puedes y como eso pues mm, es así pues tengo que estar hablando, y hablando, y hablando, y que después puedo hablar de cualquier cosa. Como en barrio. El barrio ahora están pasando unas cosas muy, muy, un poquito raras, pero hasta que han venido pues, mujeres, mujeres, hijeras de la roca. Claro, hay un colegio, y los niños van con los padres del colegio y están viendo pues a esas mujeritas que están muy chiquitas, ligeritas de ropa, que para mí es un placer de reclamar la vista. Pero, para esa madre y esa niña, pues ya me voy a hacer el palete que es que mi niña le dijo mamá, esa mujer gorda. Pero bueno, no voy tan polémica polémica, yo no voy a entrar en polémica ni política ni nada de eso, que la arreglen ello. La suya de no porque yo no lo voy a arreglar. Así que hasta el próximo vídeo que lo suba, simplemente mañana, si sí, mañana, con algo más de un tema que tengo que, que, que hablar hoy, eh, me voy a despedir con mucha gratitud hacia vosotros. Espero que veáis el vídeo y no me castigué mucho pero como vale ya puedo empezar y no y no pues eso no tengo mucha práctica en esto vale, gracias y adiós